Paterna organiza la primera trovada del FOC, un espacio para intercambiar opiniones, hablar de problemáticas y buscar soluciones. Una feria donde estuvieron presentes los principales protagonistas de las manifestaciones festivas que utilizan la pólvora y el fuego. Pirotecnis, que fan demostración de lo que son las discos que venden. Y después es la espeñez de despobles, lo que fan en la Seguafesta. Interpeñes ha organizado un proyecto en el, en el que confiaremos enseguida veremos la repercusión que, que podía tener porque la gente se involucra mucho en la pólvora no solo de nuestro municipio sino de muchos pobles que han vengut, Museros, vengut eh, eh, Villar... La cita se dio el sábado, tuvo gran éxito y acogida Las Peñas de Paterna colaboraron y mostraron a los visitantes su tarea dentro del municipio Hemos hecho confeccionar un casco virtual eh, sobre todo para las personas que nunca han entrado en la corda, para que tengan la sensación de un tirador de paterna, que es lo que siente dentro de la corda. La normativa que exige Bruselas a las fiestas que usan la pólvora hace que sus responsables tengan que readaptarse. Este encuentro también quiere servir para asesorar y defender la cultura del fuego como una de nuestras más grandes tradiciones. La verdad es que está en un estado, no va a salir critic pero sí que está para un... un valores híper también la técnicas para que se conecten entre ellos todo es pervé del fog de, de, de Valencia no hay una traca, paterna se siente orgullosa por ser pionera en este encuentro que esperan que poco a poco se consolide como una cita importante